Sonría. No se nota por el tema. No se nota que estoy sí. haciendo. No se nota. Los saco populares y me da pena conocer si se alcanza. ¿Quién recibió el platillo, Mayduches? 1, 2, 3 Hola amigos de YouTube, eh, qué alegría poder compartirles hoy con ustedes un nuevo video Estoy al lado de Cristian Pérez, primera vez los dos haciendo un video juntos eh, Llevamos de amistad mucho tiempo, ¿no? Como 5 años no, yo creo que sí. Llevamos un buen tiempo de amistad, tocando, haciendo música, estudiando, estudiando. yo aprendiendo de Cristian bastante, es un excelente baterista Y bueno, hoy nos reunimos para hacer un video para todos ustedes, para compartir con ustedes una linda y muy grata noticia Que nos ha llegado un nuevo platillo ¿Qué platillo nos ha llegado Cristian? Bueno, es una, un platillo de la marca Vivir Simaxe ¿sí de acá distribuido en Colombia por la troma de Botic, a nombre de Julián Julián Ortegón es un ride porque el que teníamos, bueno, tal vez los que han estado pendientes de los días de José Luis o los míos se han detallado que tenía una pequeña fisura que se convierte en una vaina gigante pequeña, pequeña fisura entonces pues ese platillo de a Dios, alcanzó a ser cubierto por la garantía y nos ha llegado el platillo en garantía entonces vamos a mostrar primero el anterior vale el platillo anterior que teníamos es de la serie especial, es un baile de 20, de 21 pulgadas. Aquí lo pueden ver, pueden ver la pisura pequeña. Bueno, ya con el tiempo de tanto golpe, pues obviamente se va agrandando la pisura, ¿no? Este es el platillo que nosotros teníamos que le damos muchas gracias a David porque son excelentes platillos, realmente son. Son, tienen un sonido muy, muy potente, muy agradable y hay para toda la variedad de géneros, ¿no? Y este es un platillo muy versátil. Aquí en la iglesia tocamos mucho worship, pero cuando de pronto tocamos otro tipo de género también era muy versátil. Entonces son platillos súper, súper recomendados. Y vamos a ver el que nos ha llegado. Pedimos de otra serie. Cambiamos la serie. Lo vamos a destapar. Vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, este es un platillo que nos lo recomendaron bastante por el género que solemos tocar en, en la iglesia, no es un género eh, worship. Entonces, nos dijeron que era preciso para, para, para este tipo de género. Entonces, ya ahorita vamos a escuchar su sonido, ¿qué tal es? Igual es de impulsar. Es un platillo hermoso, la verdad está muy muy lindo este platillo, es la serie Nomad de Derivil, está muy muy muy bonito. Y bueno, o sea, cabe la pena recalcar que es una serie hecha en Colombia, es, eh, Julián hizo varios prototipos de este platillo y es como el resultado final. Eh, pues nos enamoramos del platillo porque lo escuchamos en varios videos. Incluso creo que eh, quien más lo utiliza en esos videos es Eddie Sánchez, baterista de, de su presencia. Y cuando lo escuchamos dije, no, este platillo es tremendo. Y pues Julián nos dio la opción de cambiar la serie del platillo. Solamente la serie, porque si han de cuenta, es la misma dimensión del, del, del especial que teníamos. Entonces es un platillo hermoso, se ve muy bonito. Visualmente quedé sorprendido y pues veamos cómo suena no vamos a probarlo a ver qué también qué opinan ustedes Yo estoy bien peinado, se ¿Estaba así? Sí, estaba así. Es que la lumina se acá, ¿Ya que, No, no, no se va a sale. re bonito. Que re bonito. Está, pero y está grueso, ¿no? O sea...